Hola, hay una opción de librete que muchos usuarios habían estado pidiendo que tiene que ver con el envío de los no sé, XML a nuestros clientes o receptores electrónicos. Hasta, la, hasta hoy día, eh, esos envíos tenían que ser manuales. ¿ya? Ahora existe la posibilidad de que una empresa decida mandarlos de manera automática. ¿ya? Por defecto no es automático, entonces lo que voy a mostrar es cómo hacerlos de manera automática. Para esto debemos ir a modificar la empresa. Vamos a la pestaña de facturación en la sección de emisión de DTE, acá dice intercambio automático eso lo ponemos en sí modificamos la empresa y con eso ya ahora se van a enviar los XML de manera automática esto cómo va a funcionar, los XML se van a enviar durante la tarde-noche eh, se van a enviar los receptores y se van a enviar los XML que no tengan Recepción de los últimos 7 días. Ya, o sea, significa que si un receptor de ustedes no les contesta él, él, durante esos 7 días, va a tener 7 veces ese XML en su bandeja de intercambio según el software que corresponda. Bueno, entonces ya saben, los que quieren enviar los eh, XML de manera automática, pueden hacer otra vez de esta opción. Súper importante sí, los XML que se van a enviar son solamente aquellos que. Obviamente, hayan sido enviados a impuestos internos y además que tengan un estado, o sea que el estado se haya podido determinar y que ese estado no sea rechazado. O sea, en el fondo, documentos que estén rechazados o documentos que no estén enviados a impuestos internos o documentos que no tengan su estado actualizado no se van a enviar de manera automática. De todas formas, recuerden que si los documentos no están enviados o los estados de esos envíos de esos documentos no están disponibles, LibreTe también en la noche. Eh, lo determina de manera automática. ya Entonces, en el peor de los casos, si emiten un documento hoy día, es muy probable y no hacen nada, no consultan el estado, no lo envían, no hacen nada, es muy probable que hoy día en la noche se determine el estado y que el día de mañana eh, se envíe de manera automática el XML a su receptor. Cualquier consulta la pueden hacer en los comentarios o como siempre a librete.asco.cl. Que estén muy bien.